Hola amigos de 5 minutos de Gnosis, estamos aquí este, para dialogar con relación al conocimiento gnóstico. Está con nosotros. ¿Cómo andás? Eh, ¿Cómo estás? ¿Cómo te bueno, bueno, muy bien. Eh, queríamos tocar un tema, Gastón, que tiene que ver con, con este, aspectos del conocimiento gnóstico relacionados a, a esa famosa rueda del Zanzara. Eh, ¿Qué nos puedes explicar? Eh, esa rueda de Zanzara este, nos muestra este, los ciclos de. De, de evolución e de involución de, de una esencia, ¿no? de, de una, por así decirlo, una chispa de alma, uh -huh. cómo va, va pasando a través de los distintos reinos y, y va evolucionando o involucionando. Eh, podemos decir que, que el, una, una esencia sale del absoluto y comienza su, su camino de, de evolución en el Reino Mineral, uh -huh. este, esa esencia va a ir aprendiendo todo lo que concierne al Reino Mineral y una vez que, que, que haya aprendido todo, va, va a evolucionar y va a pasar al Reino Vegetal eh, luego eh, va a ser lo mismo, se va, se va a convertir en, en, en un elemental, así le llamamos este, en un, un ser que ha aprendido todo en ese Reino y va a evolucionar esa esencia, va a tomar un cuerpo de un animal y, y va a volver a, a realizar todo ese proceso de, de, aprendizaje. De, de aprendizaje y cuando haya aprendido todo lo que concierne a ese reino va a evolucionar y va a tomar un cuerpo humano. Este, Ahí terminaría un ciclo de lo que se llama la evolución. Correcto, es decir, porque hay una ley que justamente tiene que ver con la rueda de Sansara que está formada por dos partes: la evolución y la involución. Ese es el proceso evolutivo de la rueda de Sansara. Sí. ¿Y cómo sigue? Este, tenemos 108 existencias eh, en las cuales nuestra esencia va a ir eh, aprendiendo y para poder autorrealizarse y. Si en esas 108 existencias nuestra esencia no se autorrealiza, no, este, no aprende todo lo que, que tiene que ver con nuestro reino humano, eh, puede volver eh, sin autorrealizarse al absoluto, a donde salió, digamos. Entonces me decías, Gastón, que esa esencia incorporada en un, en un ser humano va haciendo todo un proceso de. ¿Cuántas vidas? 108. ¿Y después de esas 108? Después de esas 108 vidas, este, si no se autorrealizó, cae en la involución, uh -huh. este, eso, eh, en la parte digamos, negativa de la Rueda Sansar, y empieza un proceso en el cual en el reino este, animal eh, se va a empezar a, a sacar todas esas este, impurezas, por así decirlo, que ha ido cargando en la existencia humana, ¿cierto? Eh, perdón, esa involución es lo que las religiones llaman el infierno, ¿no es cierto? De el abismo, abismo, el abismo, el abismo romano, el averno griego, ¿sí? Claro, sí. Este, lamentablemente la esencia tiene que liberarse de todas esas cuestiones y toma un cuerpo este, animal. Eh, luego, cuando se limpia cierta cantidad de, de esos agregos psicológicos, este, va a pasar al reino eh, vegetal y también va a pasar por, un, por una limpieza donde, donde sufre esa esencia porque tiene que sacarse todo eso este, y luego va a ir al reino mineral sumergido y donde también va a tener que, que sufrir toda esa limpieza, esas asperezas uh -huh. para volver a arrancar otro ciclo de evolución este, donde va a volver a pasar por esos reinos y así, este, 3.000 vueltas. 3.000 vueltas, que eso es la famosa rueda del samsara. ¿sí? Que también es llamado, esta rueda del samsara, eh, la ley de metepsicosis de, de Pitágoras o la ley de transmigración de las almas, también denominada en la doctrina de Krishna. ¿sí? Claro. Así que, bueno, eso es un poco la explicación general de lo que es esta rueda del samsara. Muchas gracias, amigos de 5 minutos de noción.